Hola, mi nombre es Lisbeth Choque Guzmán, asistente académico modalidad semipresencial Huancayo. Eh, los contactos que me pueden ubicar es el correo lchoque arroba continental punto edu p al número que me pueden llamar 064 48 14 30 anexo 73 10. El horario de atención que me encuentra los días martes a viernes en el horario de 9 a 12 y 30 en la tarde de 4 a 7 de la noche, sábados 4 de la tarde a 7 de la noche y domingo 8 y 30 a 12 y 30. Gracias.